Buenas noches, señoras y señores, en nombre de las dos cofradías que organiza este concierto de carácter solidario, la cofradía de Nuestra Señora de San Antonio de la Concha y la Hermandad Penitencial del Santísimo Cristo del Espíritu Santo, de la que soy Abad Presidente, bienvenidos. En los orígenes de todas las cofradías y hermandades está el... El principio de solidaridad. El poder ayudar a los hermanos, tanto en sus necesidades materiales como espirituales. A esos orígenes nos hemos puesto a la labor las dos cofradías. En, en unos casos, con acciones conjuntas como este concierto, o la, el, la campaña que hemos realizado de recogida de... ...de material escolar y de libros de texto. En otros, en otros casos, de manera individual, con recogida de alimentos... ...entre nuestros hermanos de las cofradías... ...para eh, nuestros hermanos más necesitados. Y esa necesidad de volver a los orígenes se hace todavía más patente en la actualidad... ...a donde la crisis, de manera inmisericordia, está eh, afectando a nuestra sociedad. A donde muchas de las familias jóvenes... <coughs> Tienen que decidir entre eh, quedarse en la calle o comer. Entre pagar la hipoteca y comprar alimentos. Pues ahí, ahí tenemos que estar los pues que nos consideramos cristianos. Haciendo patente la solidaridad cristiana. Mirad cómo se ama. Ahí estamos nosotros. Ahí tiene que estar la hermandad. Ahí tiene que estar la cofradía. En esas necesidades que los más golpeados por la crisis tienen que hacer patente como os decía hemos hecho varias acciones Esta, este concierto ha sido posible gracias a muchas personas y a muchas instituciones y me permitís que coja el papel para que no se me olvide ninguna por supuesto nuestro agradecimiento a la Fundación Caja Rural, a la Diputación de Zamora, José Luis que hace, a, transmite nuestro agradecimiento al, al presidente. Al Estanco Librería Cristal, gracias Santiago. A Kiosko Felipe, gracias Felipe. A Marden Hogar, gracias Jesús y familia. A Dodegas Fariña, Pedro Valente, Pedro, muchas gracias. A Estudio Min. Al grupo Capitón Historia y, y a todos los grupos que van a actuar con, con nuestro artista, con Eliseo Parra. Al, al grupo etnográfico Bajo Duero, a Cantigas, a los Domingos, Rango, Alberto Jambrina, Pablo Madrid y Edelio, a Eva Peña, todos ellos, muchas gracias, pero fundamentalmente al maestro Eliseo Parra. Gracias maestro. Sabemos el esfuerzo que has realizado por venir aquí. Y a todos ustedes, gracias. Dios seguro que se lo pagará. Y ahora, le la palabra a mi buen amigo, con otro... Gran conocedor de nuestro folclore y miembro del grupo etnográfico Bajo Duero, el doctor Miguel Montalvo, que nos hará una presentación del maestro Eliseo Parma. Gracias. Eh, Eliseo está deseando salir. ¿sí? Bueno, lo primero voy a hablar de mí, lógicamente. Me llama por teléfono y lo primero que me dicen es que tengo que presentar el, el liceo. Y yo le digo, no. Bueno, pues no lo dije, lo pensé. Entonces pensé, bueno, ¿me habrán llamado por mi voz radiofónica? No. Por ser mujer, tampoco. Exactamente. Por ser alto y guapo, pues tampoco. Bueno, resultó, ya lo fui. Entonces. Ya les iba a decir, no, mira, no, elegí a otra persona cuando me dijeron, ya, pero es que eres mayordomo este año. Entonces, me desarmaron porque no tenía otra opción que decir que sí. La mayordomía, pues lleva muchas alegrías, solo eres mayordomo de la Virgen de la Concha una vez en la vida, así que me toca presentar a Gisela. Bueno, tampoco os voy a decir mucho de él porque vais a cualquier, lo que he hecho yo, irme a internet... Y, y allí pone todo de Liceo que nace en San Bernaduel en Valladolid su padre es apareció y su madre es sevillana y por motivos de trabajo tuvieron que emigrar a Cataluña y desde luego fue una suerte para, para Liceo porque allí ya en la década de los 60 tomó en contacto con, con grupos de rock de jazz pero sin lugar a duda para mí cuando empieza su carrera en la música tradicional es cuando comienza con su grupo Mosaico. Y dos discos, uno dedicado a Quito Marazuela y otro de temas propios, pero de raíz, que se llamaba de raíz. Pero la vida está jalonada por hitos y sin embargo, oh, bueno, gracias a esos hitos, cambia tu vida. Quizá fue el disco de Tribus Hispanas el que dio el pistoletazo inicial a esta carrera en la renovación y difusión de la música tradicional. Después vinieron otros discos que los tenéis ahí, por cierto, que podéis comprar. Colabora también con Coetus, que es un grupo de percusionistas, y como está deseando salir, pues nada más deciros que le deis un gran aplauso, porque el esfuerzo que ha hecho para venir y para estar con nosotros aquí ha sido grande, y creo que va a merecer la pena el hoy. Gracias. estar aquí. Noto el cariño que se me tiene en Zamora y estoy emocionado. Eh, pero vamos a lo que veamos. Voy a empezar con unos cantes de columpio de la zona de arcos a la frontera. Parece una paloma La niña Que está en lo harto La niña que está en lo harto Es mi hermana y no me pesa Me la quisiera poner De corona en la cabeza y aquí todo el medio de tanto lirio está mi amante acostado y a la que está en el columpio yo le quisiera decir que se que se que otro se quiere subir, no más. El segundo tema era el don gato. Bueno, como estamos en familia, pues vamos a echar. Voy a tirarlo todo, poner la silla. El don gato que cantaba a la tía máxima, que lo cantó, lo grabó un cachillo en un sorteado pero sobre todo en Ajechao Estantero, en una de sus grabaciones. Y se ha quebrado, se ha quebrado una costilla, se ha desgobernado el brazo. Manda de un tol. a hacer testamento todo lo que hay cortado las morcillas serán tardas, los chorizos 34 se te arrobas de tocino entre lo gordo y lo marrón por no en campanas por mi no campanas Este ganador, con los brazos por de fuera y un letrero en cada mano que diga a los pasajeros: Aquí murió desdichado. No murió de calentura, no murió de calentura ni de dolor de costado. ¡Que murió de! espera Yo empecé con la guitarra, antes de la batería y de todas esas cosas. He habido que volver a la guitarra. Yo voy a cantar una antigua seguidilla que Joaquín Díaz grabó en aquella serie de discos de canciones infantiles. 100 canciones infantiles. La zorra. Calle que llaman de San Francisco, aparece una zorra pegando brincos diciendo que me vengo cayendo. Si hubiera quien conmigo quisiera y bailara, este dolor que traigo se me quitará. Se han ofrecido a bailar con la zorra Lo prometido bailaron Pero no la cansaron porque ella Es como una centella que corre Y se sube a la torre y luego Pega la zorra un brinco y hasta en el suelo tiene largas las vacas, se sube a los balcones de las beatas diciendo que me vengo cayendo de lado, que del otro costado quisiera para ver cómo bailan la zampampea ¿No ¿Te llamarás Nuño por casualidad? Bueno, eh, para demostraros eh, lo que os decía al principio el cariño que siento, en la entrega de los grandes y buenos amigos que tengo aquí, voy a empezar ya a irlos invitando al escenario. Voy a empezar por Pablo Madrid. Gracias.